¡Su ataque! ¡Su ataque! ¡Su ataque! ¡Su ¡Oye, Dale eso, ya dale. Dale eso, ya. ¡Ah, pipas, pilla con chuletón! ¡Eso es legal, es legal! ¡Es juego! ¡Ay, te ha robado la vaca! ¿eh? ¡Yo no sé! Estudiante, pero cuidado, a mesa mañana para no mojarse. Ya, ya, ya, ¡Hasta <laughs> <¿sí va? laughs> I'm oh go. ¡Caballo para manda! para ¡Cuidado! Chica, Come on, come on. Uy, abre. Abre. Abre. Abre. Abre. Abre. Abre. Abre. ¡No Abre. Abre. Abre. Abre. Abre. Abre. la <risa> ¡Cómo mal ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! no ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay, so. ¡Oh, oh! oh <ríe> pagado! Pues. Paga... <risa> <recibí> plata, pues! <risa> Luccio, detenganse, más, allá, más, allá, más allá. <conjugatepus> el Ahora, pero Un más... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! que ¡Ahora! ¡Pum! ¡No! Señora, más allá, señora. ¡No! ¡Más allá, señora, por favor! No, ¡El no, zapato más allá! No, más antes saiki menta con campaña poco Yo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 ya Era... ¿Sí? hay... ¿sí? eh? lo por su caso. Ya lo conquistado, le está conquistando. Ya conquistado, ah, Ayer se conocieron, están de amigos. Ya han venido de amistad Esta noche creo se han conocido. ¿Tú ya estás para mi pancha de No, amistad, no, Ay, teótale, voce, no. a estás con mi ¡Mayo, gracias! De verdad, en mi mente yo dije: por favor, me tierra y yo siempre creo, pues. Yo que. mami! O ¿no? su <risa> tío! Pasa, tío? <risa> Ese es el término, el término de nuestra tierra. Está fuerte, cierto. Es, no me de creía nuestro... que se le De nuestro. de de, de, de Se lleva Taiko. querido. ¿De puca De Porque mucha plata tenía de este, no más hemos dado Si <risa> no? ¡Ja, <se> <risa> No general como cae todo el Chichita, Chicha, tía, Chicha, tía, falta, ¿no? Mana, para No, no, no, Gracias, <muchas> tío. Ya Ah, casi. <muchas> no. No, entramos. Está cerca. No, no, A ver si la mates, Miguel, ¿ah? ¡Sí, la ¡Sí, la ¡Sí, la <música> Ajá, de las punteras, ¿no? Ay, <música> la puntera Ay, ¡Ay, canta! <laughs> ¿Qué ¿Hay ¿Qué ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ya un día no se alcanza, ya. yo no No, yo he visto al tío cómo ha tirado y estaba observando. Es que el punto era. que si la he pasado de aquí, Yo sé que el tío un metro, no cerquita no han podido. Alguien ya sino que no sé quién ha pasado. Vivo tal. Sí, sí todos. que cruzarme mala suerte. Qué malo rayo, Qué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 <tose> ¿No? Ahora ya, sé, ya, sé, ya, sé, ya sé. <risa> sí, Sí, ya Se Sí, también. alegra Estás <risa> <risa> que la picó <risa> <risa> Quería tomar <¿no? risa> Dios santo, soy buena matadora, ¿sí o no? <risa> la primera vez que te he visto ah ¿eh? No, siempre pasaba eso Siempre estarás matando. He ah, sí. sí, sí, sí, observado que como matan toros. Antes ah, yo tiraba así y no me chuntaba. No, ahora no me la punta. de la punta. Oh, todos, no, no, este, ya. este yo soy Yo no, no, no, me da nada da no, de señor Ay, lo no, Ay, bueno, no, Ay, matar. no, no, no, no, no, no, no, no, parte, parte, parte, parte, no, no, no, no, no, parte, parte, Gracias. Tal toro fresquito está. Sí. El toro fresco sí. de la tierra, Pucahuasi. Puleto ¡Ah, qué pasa! ¡Ah, qué ¡Ah, ¡Ah, ¡Ah, Torcha Gracias. El Gracias. Torito. Da. Chita el Patriarca. A ¿Pierna chanta, Pierna ¿Pierna Chantami? Sí. <ras> Como ¿Cómo tú estás tu, tu, tu ah, su rey está ganando un presón, ¿la sí, tocado? Un oh, no por no poder. Por <ríe> Por no poder, igual ¿no? Oh, wow. Ya ves, para sí, sí, sí, sí, eso, eso, sí, eso, eso sí, eso sí. Wow, este toro está muy grande, ¿ah? ¿eh? No, oh. no, no. Esto sí está bien, ¿no? Todos sí comen acá un pucahuasi. Presasos. Nick. A ver. ya del toro, ya. No, vale, estamos comiendo carne de comien, toro. Comen poquita, comen Sí, usted ya estará cansado del toro ya, pues. Sí, pues no, recono. Por ya eso está pulito, no hay pulito. Impresa, Miguel un presón, te ha tocado. es ha carne. No, no, no, no, no, no, gracias este quesito es rico en otra cosa, ¿no? De los Santos me está invitando queso. No, es ¿Quesito? Ah, un poco agua, está delicioso este queso. Ah, ya. Entonces, sí, ahora Marcos está haciendo... Quesito, quesito. Está la carne. Esto no se llama quesito, mamá. Ah, es la carne. Es un toro. Ah, estamos la... un toro. comiendo un toro. Un toro, un toro. Un, toro, un, toro. un torero le ha dado un espadazo, el toro se ha desmayado y ese estamos comiendo. Ah, ya. Bacira, Bacira, cayasasamcar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo por favor la jadi ¡Por tanto charity! <muchas> ¡Señor el Эс яхчи, субалинг. Эс яхчи, субалинг. Айта, айта яхчи. Эс яхчи. Чахчи. Ласыч. Засенолес. Засенолес. Айта, лала, яхчи. Чахчи, лала, себа.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 No te conocías, Alta para que roba, ¿verdad? Al papá chacito, ¿qué se costumbre nunca, antes de eso. Excelente, que sigan así. Ya, entreguen el, la oreja, la Ahorita vamos a venir este... Listo, ahí va, trae, pero no quiero venir. Ya, te acelero, 15 cilindros Ahí está caído, una oreja, una oreja. ¡Ya, ya!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 Vamos. No, no, no. ¡Cállate, cállate! ¿Cómo está el gatito? ¿Cómo está está está ¿Cómo es que dice que ampeunte, no se, que dar el acht así que ajá contrata contrata yo una más ya ya ya ya la oreja ¡Deja! ¡Deja! ¡Arcita, se pierde! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! ¡Chunko! <gibicon> Cheungo, chunko, chunko. Giulio, chungo, chungo, chungo. Chungo, <mira> no, chungo, chungo, chungo. Chungo. la mesa, ya no, la mesa, ya No, ya. ¿Para <imit000 sounds> <imit> まあ <carica>. <Frage> qué <ampere> <h scriptures merak>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 Es, ese es el costumbre, de, el jueguito de, de nuestro querido Cosmeiro. Querido Cosmeiro. Yo ganadero, <tose> <tose> <tose> ¡Ah, no me ha hecho falta! no ¡Ah, no ha ¡Vamos <tose> a propina copina! a a la copina! ¡Vamos a la copina! la a Marca la marca la vaya, marca la pas marca la vaya, marca la vaya, marca la vaya, marca la vaya, marca la vaya, marca la mi suegra, Isabel Guamaní Pariona, que, pero ella estar aquí bailando, gozando con la música, ¿no? A ella le gustaba mucho la arpa. Siempre dice, vamos a hacer esto, a hacer esto. Ella insistió en la casa. Pero ahora, deja de existir. Pero... Pero nosotros... Pero nosotros, estamos siguiendo la costumbre, en Tukabasi, en es la estancia, en Tukabasi, dirán muchos, no, no, no, es una estancia bien profundo ¿no? Es noche todo, este para todos, para mí y todos mis amigos, le mando un saludo a todos mis amigos, ¿no? Y a mi familia, y a mi madre, Escautina Poma, dejo de existir igual. Mi, mi mamá es caltina, era como mi madre. Y, y, y, <tose> um, existir. Mi mamá es Caltina Poma. Tengo muchos recuerdos. Aquí ella decía, esto, así se hace la herranza, así bonito. Vamos a acomodar. Sí, este, vamos a acomodar. Bonito, se puede hacer. Sí, <risa> China. decía ella! Pero ¿De China? Ella se fue hace dos años atrás. Se falleció bastante mi madre, Scaldina Poma. Que descanse en paz. Y, y mi madre también, ¿no? Y todas mis familias. este está viniendo la Patrocinio Astuquilca. Mi primo este... Boris. Boris. Mi primo Fidel Astuquilca también me escuchará, ¿no? Verán este recuerdo que estamos haciendo. Tengo muchos recuerdos tengo con mi familia. Ellos me hicieron hermano así hace esto, hace esto, pero bonito, bonito gesto que tenía ellos. Ayer hemos hecho varete que me ha regalado mi primo Fidel Astucirca un torito también. Sí, me ha regaló. Sí, mamá, sí. Más bien, gracias. A todos los mando saludos, a todos mis amigos, mis familias que no han venido, que no han disfrutado esta fiesta, pero lo verán, ahí los recuerdo. Gracias, y seguimos la secuencia. Sí, mamá, sí. Ya. Bravo, bravo, bravo. Siga la fiesta. Bravo, Hasta Ya no ve chiquito, ya no ve chiquito. Claro, pues.